Exactamente igual a la original, como decíamos recién. Bueno, como siempre decimos, no duden en comunicarse por estos modelos, o, no estamos disponibles, o si alguno no tenemos, lo podemos conseguir. Así que esperamos su consulta, envíos a todo el país como siempre, nos estamos viendo en la próxima con más novedades.